Venga, pues empezamos. Bueno, buenas tardes. De esta segunda semana de. yo sigo publicando. Hoy lunes, en la sesión de tarde, vamos a tener aquí a, a Esteban Romero Frías, que es director de, de del Medialab UGR, y nos va a realizar una presentación sobre, sobre el proyecto Labin UGR en casa, que es un proyecto colaborativo donde, bueno, Esteban lo contará ahora más detenidamente, donde la gente de la Universidad de Granada estamos compartiendo nuestras diferentes experiencias durante esta cuarentena en diferentes aspectos de, de la vida universitaria. Bueno, como he dicho, Esteban Romero, Fría, director de El Ya sabéis que El Medialat es un laboratorio de, de innovación digital y de innovación ciudadana. Yo formo parte de él en la, par en la parte de la línea digital y, bueno, con Esteban hemos, hemos hecho muchísimos proyectos, todos relacionados con el mundo digital, la comunicación en red, en fin, de, diversa, de diversas temáticas. Pero bueno, no me quiero entretener más, eh, simplemente, como siempre, agradecer a, a Esteban la buena disponibilidad que hay siempre con los compañeros de Media Lab, como, como también con, con Javi, que también participa en, en Yo sigo publicando más activamente concursos, subiendo los vídeos. Bueno, desde de aquí le quería agradecer a Esteban el, el apoyo que nos está dando desde Media Lab UGR para que esta iniciativa salga adelante y, sobre todo, que haya cogido un poco de su tiempo para presentarnos, para presentarnos esta iniciativa de la Universidad de Granada. Esteban, pues te dejo al mando de la nave. Un fuerte abrazo. Perfecto. Eh, bueno, muchas gracias muchas gracias a, a, a Dani por esta iniciativa eh, tan interesante que ha montado en tan poco tiempo. La verdad que, eh, que tiene una pintaza y sobre todo eh, visos de, de quedarse. Yo creo que estamos en este tiempo experimentando cosas que probablemente cuando pase la tormenta pues veamos que han, que han traído eh, algunas aportaciones muy interesantes ¿no? para, para nuestra comunidad universitaria. Entonces, eh, enhorabuena Dani, eh, enhorabuena a toda la gente que está participando y, y sobre todo pues, a todos los que estáis ahí, ahí. Eh, inevitablemente aunque llevemos mucho tiempo trabajando en temas digitales, yo he de reconocer que, que se, me hace, se me hace raro no tener estos encuentros eh, presenciales y, y bueno, también agradecer la oportunidad de contaros esta iniciativa que, que hemos desarrollado desde el equipo Media Lab eh, a lo largo de los últimos 10 eh, días. Eh, de hecho, salió en tiempo récord, en apenas dos días, desde que un poco la conceptualizamos. Y, y daros esa, esa gracia porque también eh, pues, me ha dado, me ha dado eh, oportunidad de ponerme una camisa, ¿no? En eh, estos días tan, tan caseros que estamos viviendo y casi sentir que dentro de un rato pues, nos vamos de concierto o, o de festival. Ojalá que pronto volvamos a nuestro día a día. Bueno, eh, espero que estéis viendo la presentación. Eh, la he titulado LABIN UGR en casa, participación e innovación social durante la cuarentena. Eh, se divide en tres partes. La primera de ellas eh, está dedicada a la importancia de la participación y la innovación social. La segunda a eh, lo que es la innovación social y la participación en la Universidad de Granada. Y la última de ellas a lo que sería el núcleo, digamos, de esta conferencia, que es la, la, la iniciativa eh, LABIN Usted en casa y cómo podemos utilizarla para, eh, bueno, pues para nuestras diversas actividades y, sobre todo, yo creo, desde el punto de vista eh, docente. El primer bloque, que tiene que ver con la participación e innovación social desde un punto de vista más conceptual, va a ser breve, eh, pero quiero de alguna manera esbozar eh, qué es, por qué es tan importante, por qué suenan tanto estos conceptos en, en los últimos años, cuáles son algunas de sus claves y de qué manera se está organizando esta innovación social. Y por último, una breve pincelada a lo que podrían ser metodologías. Empecemos con una definición. Definiciones hay muchas, no quería hacer aquí una cuestión excesivamente eh, académica, pero bueno, he tomado esta que es de un centro de referencia en la Univers Universidad de Oxford, donde eh, define la innovación social como actividades y servicios innovadores que tienen como motivación el poder eh, resolver una necesidad social, eh, y además eh, se desarrollan y se difunden a través de organizaciones cuyo eh, objetivo principal es también de carácter social. Eh, yo creo que estas claves son esenciales para comprender el por qué en nuestro tiempo la innovación social, eh, la innovación ciudadana, esto tiene luego diversa, digamos, diversos meandros ¿no? en los que podemos eh, coger una u otras perspectivas ¿no? a la hora de definir el término, eh, se ha puesto en primer plano en nuestra sociedad. Eh, el primer gran, la primera gran Oye, cuestión Esteban, fue... ¿Sí? Esteban, creo que había un problema porque algún usuario ha intentado dar el botón de presentar, ¿vale? Ajá. Entonces tienes que darle tu otra vez a presentar ahora, el botón de vale. presentar ahora de la... eh, Un segundo, que lo encuentre porque... Sí, pues, está la pantalla llena de cosas, ¿no? La tengo llena de cosas y ahora no lo veo, gracias eh, aquí, volver a mostrarte, sí. Sí, de... claro. Todos los que tenemos cuenta, UGR, UGR, go. Sí. UGR, al final podemos interactuar. Tenemos todos los mismos permisos. Entonces, a veces nos pasan estas cosas. No pasa nada. ¿vale? ¿Está ahí? Sí, perfecto, Esteban. Te estamos viendo ah, otra vez. Gracias. Entonces, la innovación social es fundamentalmente importante en nuestro tiempo debido a la complejidad de los grandes retos a los que nos estamos enfrentando. Eh, ¿Qué ha mostrado? que son ineficaces los métodos que hasta ahora hemos aplicado, que están centrados fundamentalmente en acudir únicamente a los saberes expertos, acudir únicamente a lo que son el modo tradicional de hacer política o de desarrollar política y a aquellas eh, estructuras institucionales que fundamentalmente descansan sobre lo que son enfoques democráticos puramente representativos. Es decir, aquellos en los que, por ejemplo, como en las circunstancias en las que nos encontramos, se produce eh, un hecho completamente disruptivo, y, eh, digamos, impiden que el conocimiento fluya de abajo a arriba para eh, complementar, digamos, ese otro conocimiento que se encuentra o que fluye de, de arriba a abajo, ¿no? Entonces, esa complejidad hace que la innovación social eh, sea fundamental y que esté apareciendo en, en, en, en múltiples formas. Ahora os mostraré algún ejemplo, porque yo creo que, además, eh, la crisis que estamos viviendo está dando eh, algunos casos interesantísimos. Algunas claves, ¿no? Eh, para explicar esto. Por un lado, la revolución digital. Nosotros tardamos, eh, por supuesto con ayuda, ¿no? Con ayuda de, de mucha gente, ahora os lo contaré, eh, un par de días en adaptar una plataforma que teníamos, que era la Bin Granada, a lo que es eh, la Bin UGR en casa. Pero hay otra gente que ha hecho cosas similares, ahora os contaré otro caso que se está realizando a nivel, na a nivel nacional. Eso es gracias a los medios digitales que tenemos a día de hoy y que fundamentalmente nacen de esa... Eh, cultura social, cultura colaborativa, que pone en marcha, digamos, esa, esa web 2.0, la web social, eh, que recibe ese nombre en el año 2005. Si llevamos mucho tiempo viviendo de toda esa, eh, de toda esa, poco, tradición, ¿no? O sea, la revolución digital que a día de hoy tenemos en nuestros teléfonos hace eh, que no nos resulte extraño el hecho de que podamos aportar eh, información, aportar datos, eh, generar conocimiento en cualquier lugar, prácticamente de cualquier forma. Eso ya forma parte, yo creo, casi que de nuestra, de nuestra forma de entender el mundo. ¿no? Eh, al margen de eso, hay un cambio cultural, que es un poco lo que también he ido bozando eh, La participación, eh, esa idea de que hay que completar los sistemas eh, puramente representativos, esa idea de que tenemos capacidad de, siendo ciudadanía empoderada, eh, poder llevar a cabo, protagonizar, digamos, algunos proyectos de transformación en lo más próximo, dado que somos aquellos que tenemos un conocimiento. Eh, más directo, digamos, de esa propia realidad sobre la que queremos actuar. Eh, fundamentalmente, al final, estamos hablando de valores eh, democráticos, ¿no? digamos, una revitalización de ese enfoque democrático en sistemas de gobernanza que tienden a ser más distribuidos, eh, más que centralizados. ¿no? Eh, esto sería un poco esas dos claves que quería manifestar, pero hay otras, ¿no? hay otras como, por ejemplo, la importancia de las redes, el, el, el sabernos qué somos en, en relación con los demás y que eh, la posición que ocupamos, que ocupamos dentro de esa red explica mucho el modo de, de, de conformación de la sociedad en la que, en la que trabajamos. Eh, otra cuestión importante, la ética de los cuidados, ha habido una transformación a lo largo de, lo, de las últimas décadas, pero fundamentalmente yo creo en los últimos cinco de años eh, radical en este sentido, y que de hecho a día de hoy pues, eh, se manifiestan estos confinamientos que estamos viviendo. Yo, si hay algún fallo en la presentación, no le quiero echar la culpa a mi Julia de dos años y medio, pero eh, obviamente con una mañana libre, ¿no?, como la mayoría teníamos antes, en el caso de los que tenemos niños, pues era más sencillo ¿no?, el poderse organizar. Pero lo, los cuidados están ahí encima de la mesa y son fundamentales en estos enfoques. Luego, eh, la idea de la colaboración frente, frente a la competencia. Fijaos que estamos en unos momentos eh, críticos a nivel nacional, y yo no diría a nivel nacional únicamente, sino eh, mundial, ¿no? Es algo que tenemos que ver desde el punto de vista. Eh, global y aún así desde el punto de vista de la lucha política, de la lucha partidista, encontramos que es difícil el que exista eh, enfoque colaborativo frente a enfoques competitivos, ¿no? como si pasado mañana volviéramos a tener elecciones y tuviéramos que examinarlo, tuviéramos que poner encima de la mesa eh, qué hemos hecho nosotros frente a qué han hecho los otros. ¿no? Eh, esta idea un poco no está presente dentro de, de, esta, de esta innovación social que tiene también componentes más, digamos, deliberativos. Eh, la proximidad a los problemas es esencial y también el, el tener muy claro una serie de valores y principios como los que he ido esbozando. Algunas formas de organización de esta innovación social que yo creo que son interesantes para conocer eh, cómo se manifiesta. Fundamentalmente, uno de, de los enfoques más claros es la idea del laboratorio. La innovación social al final no habla de la experimentación, del convertir nuestro entorno próximo, de convertir nuestro, eh, digamos, nuestro... Eh, ...espacios eh, sociales en espacios donde podemos experimentar soluciones. No solamente concebirlas y decir, oye, que, eh, que lo hagan los otros, eh, que son los responsables. No, nosotros somos eh, capaces de adoptar esas soluciones y de experimentar si funcionan. Y fundamentalmente la innovación social lo que persigue es convertir esos cambios en sistémicos... ...una vez que han sido testados en un entorno, eh, pues, más, digamos, más, más pequeño, ¿no? Y en ese sentido, como decía, el papel de la red es fundamental. Buena parte de los proyectos de innovación social y buena parte de los proyectos que hemos llevado a cabo en Vialab parten eh, de una operación, digamos, de un, de un ejercicio, que es un ejercicio además continuado en el tiempo, eh, como es el mapeo. El mapeo de quiénes son los agentes, de cuáles son los recursos disponibles, de cuáles son las metodologías que tenemos. El mapeo es fundamental porque lo que nos desvela fundamentalmente es que estamos en un entorno complejo que en primer lugar, tenemos que conocer, tenemos que visualizar, ¿no? Y aquí, eh, digamos, de alguna manera nos conectamos con esas eh, con esa metodologías, ¿no? Con esos enfoques de visualización de, de datos, ¿no? Hay una cierta conexión, aunque estemos hablando de cuestiones más, en este caso, eh, digamos, eh, cualitativas. Pero hay, digamos, una rima, ¿no? Entre esos distintos enfoques. Eh, múltiples ejemplos. Hace dos semanas hubiera puesto otros, pero voy a comentar uno que han propiciado desde el gobierno de Agón, en, vamos nuestro compañero y también de amigo Raúl Oliván, eh, que es director de Participación y Gobierno Abierto. Eh, ellos han, han fomentado esta plataforma junto con otra mucha gente eh, que se llama Frena la Curva. Eh, aquí lo que se están intentando es, a nivel eh, digamos de todo el Estado, pero no solamente en España, sino también en otros países, como podéis ver arriba en la imagen, intentar identificar eh, buenas prácticas y también el eh, identificar necesidades que pueda tener la gente y ofrecimiento. Esto lleva funcionando aproximadamente unos 10 días, esta sería, digamos, la portada, aquí tenéis alguna, algunas, eh, la página ¿no? con algunas de las propuestas, ¿no? con un enfoque colaborativo que han, que han llevado a cabo, y aquí tenéis también el mapa un poco que han ido... Eh, que han ido elaborando de forma colaborativa, ellos llaman el, el, el ser chincheta, ¿no? el ponerte en un sitio y decir, oye, necesito tal cosa, o, necesito, o me ofreces tal otra cuestión. Eh, un, un ejemplo muy claro, ¿no? que en ocasiones eh, las instituciones, eh, no, no por inestituto ni siquiera por falta de recursos, sino porque la inteligencia colectiva tiene unas capacidades que van mucho más allá de lo que es puramente institucional. Es decir, eh, un caso en el que quizás no hemos eh, reparado, nosotros, la buena parte de la población está confinada en ciudades y al estar confinada en ciudades, tú puedes ayudar a un vecino que no hacer la compra simplemente cruzando, digamos, un pasillo o bajando una planta, pero ¿qué ocurre con la gente que está en España vaciada, eh, que tiene necesidades y que de pronto vemos que hay una chincheta sola, diga, eh, en ese mapa y sin posibilidad de tener una ayuda próxima? ¿no? Bueno, pues todo esto sería un ejemplo de esa innovación social que está ocurriendo ahora mismo en directo. Aquí tenemos también otro ejemplo de metodología. Esta es una captura de un proyecto que ahora después os comentaré un poquito más, que se llama Laboratorio 717, eh, que hemos desarrollado en Mediagab eh, a lo largo del año pasado. Es el Laboratorio de Participación e Innovación Democrática de, de Andalucía. Eh, en cuanto a metodologías, buena parte de las metodologías de desarrollo de innovación social se centran en lo que son enfoques eh, próximos al diseño. De hecho, y esto de aquí una pequeña cuña, eh, me he vuelto a suscribir después de un par de años a Filming. Yo animo a que os suscribáis a Filming, eh, como espacio para ver películas, eh, documentales, series un poquito más independientes ¿no? que lo que solemos ver en Netflix y otras plataformas. Justamente ayer acabé un documental que se llama El hombre que diseñó España, que es realmente fascinante. ¿no? Eh, bueno, aparte de la recomendación, eh, quería comentaros que el diseño justamente es una de las cuestiones claves de las que bebemos profundamente en, en toda esta en metodología de innovación social. El diseño lo que busca sobre todo eh, es a través de una serie de, de etapas que son eh, fundamentalmente, eh, digamos, iterativas, ¿no? se va volviendo eh, hacia atrás ¿no? siempre que hace falta ¿no? y se van haciendo diversos ciclos de innovación, pues fundamentalmente lo que realizamos en primer lugar es detectar cuáles son las necesidades, cuáles son eh, los problemas, los retos, ¿no? Eh, entender, digamos, a esos usuarios, a esa ciudadanía para la cual tenemos que, eh, que trabajar y diseñar una solución, esa sería la empatía. Posteriormente definimos cuáles son esos retos, esa, esos problemas que queremos eh, ayudar a resolver. Se lleva a cabo luego un proceso... ...de creatividad, que es lo que aquí denominamos como ideación, se prototipan soluciones y se testan. Y así hasta finalmente desarrollar un, lo que sería un producto, un servicio mínimo, viable, eh, que ya es una solución eh, que podemos aplicar en el terreno. Este tipo de metodología... Por ejemplo, está detrás de este enfoque que podéis encontrar en este libro eh, disponible en Internet, que es el, el, el libro abierto de la innovación social, hay, mucho, hay muchos recursos ¿no? de este tipo que podéis usar, pero este es uno de los más interesantes, eh, donde justamente pues, plantean con, eh, con esta curva eh, diversas etapas que reflejan de alguna manera lo, lo mismo, ¿no? la apertura al entorno, se tiene la primera fase, la segunda la generación de propuestas, desarrollar prototipos, buscar cómo esos prototipos pueden hacerse sostenibles eh, a partir de, de la obtención de recursos, por ejemplo, eh, y luego eh, cómo escalarlo para llevarlo a diversos eh, diverso niveles de la sociedad o de diversos niveles en los que estamos operando y finalmente cómo esto se puede convertir en un cambio eh, sistémico. Quería marcar, no quería dejar pasar la oportunidad, eh, la innovación social y la participación. Dentro del marco de la Agenda 2030, eh, eh, fundamentalmente el Objetivo 16 y 17, donde se habla de paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. El marco de la Agenda 2030, eh, pues yo creo que es fundamental y que además respalda profundamente estos este enfoques. Paso ahora a la segunda parte. La segunda parte voy a tomar unos minutos para comentaros qué estamos haciendo desde Mediala UGR y desde junio, ...en la nueva dirección de participación e innovación social... ...de la Universidad de Granada... ...que está dentro del vicerrectorado de eh, política institucional... ...y eh, planificación. Bueno, pues... ...os cuento en primer lugar, digamos, cuál es el enfoque nuevo... ...que estamos intentando desarrollar. Eh, primero... ...el fomento de la participación en la universidad de una forma transversal... ...entre todos los colectivos universitarios y con la propia ciudadanía. En ese sentido... Eh, estamos en universidad, pero entendemos que la participación no puede circunscribirse a, a, digamos, a, un, a un círculo cerrado, eh, bien definido que es la comunidad universitaria. La comunidad universitaria, más allá de lo que es un estudiante, eh, un paso un PDI, eh, pues cuenta también con los alumnos, cuenta con la gente que interactúa día a día con la universidad, cuenta con sus proveedores, cuenta con la ciudadanía que va a sus actividades de extensión universitaria o a tantísimas otras cuestiones. Entonces, en ese sentido, somos también un servicio de participación e innovación social para Granada, para la provincia, para Ceuta y para Melilla. Eh, al margen de eso, pues proporcionamos eh, soporte al resto de unidades y servicios de la universidad, en el sentido de eh, proporcionar metodología y, y ayudar a diseñar el proceso, igualmente para lo que puedan ser vuestras clases, departamentos, facultades, etc. Los enfoques eh, participativos están en la base de esta innovación social, como he explicado antes. Y en ese sentido, para la universidad ahora es clave poder desarrollar propuestas innovadoras para resolver los retos sociales, movilizar los recursos y esfuerzos transversales que tenemos en la universidad y que generalmente solo se movilizan desde el enfoque disciplinario. Yo creo que esto es muy importante porque hasta ahora, cuando únicamente analizamos la innovación desde un punto de vista eh, experto, tendemos a irnos a un enfoque disciplinar y si hay que abordar algo sobre ciudad, pues a lo mejor acudimos a gente que sea experta en urbanismo, pero no estamos pensando en los sociólogos o no estamos pensando en gente que trabaja en el mundo de la cultura o con la gente que trabaja en temas de salud pública. Todo esto es lo que estamos intentando superar con los enfoques que vamos a trabajar ahora. El poder desarrollar esfuerzos transversales y colectivos que hagan eh, que tengamos de verdad enfoque holísticos a problemas complejos como manifestaba antes. En ese sentido, nos estamos centrando de una manera muy clara en lo que sería un modelo de diseño y experimentación que permita de forma sistémica Transferir conocimiento hacia las instituciones públicas y hacia la ciudadanía en su conjunto. Esa es fundamentalmente eh, nuestra misión. Algunos antecedentes que me gustaría contaros, quizás algunos fuisteis partícipes eh, eh, cuando lo desarrollamos, ¿no? Pero algunos antecedentes que hemos desarrollado en estos últimos años a través de Media la Por un lado, Facultad cero. Facultad cero. El proceso Facultad cero se desarrolló en el año 2018. Esto fue un gran ensayo. ...de innovación social dentro de la universidad, en el que durante, pues yo creo que prácticamente, podríamos decir durante un año, estuvimos eh, implicados... ...tanto a aquellas personas que decidieron involucrarse en diversos laboratorios de diseño de propuestas, hasta las propias unidades de la universidad... ...que una vez acabado el proceso estuvieron analizando esas propuestas y o bien implementándolas o bien dando respuestas porque algo no se podía hacer, por ejemplo... Eh, ese Facultad Cero se desarrolló en el año 2018 eh, Contó con 18 laboratorios sobre temas muy diversos Que se desarrollaron por al menos cuatro personas en cada grupo A lo largo de diferentes sesiones eh, Los compañeros, eh, profesorados, estudiantes, gente de la ciudadanía eh, Se estuvieron eh, reuniendo y generando eh, ideas Que finalmente, en algunos casos, por ejemplo, han dado lugar a transformaciones dentro del servicio de la universidad. Estoy pensando, por ejemplo, en el Centro, en el centro de Empleo de Promociones Prácticas, o han eh, dado lugar a proyectos como el de la UGR para niños y niñas, eh, entre otros. Aquí tenéis algunas imágenes, que yo creo que además en días como los que estamos viviendo, pues, echamos de menos, ¿no? Cuando nos encontrábamos en la sala uno cerca de otro, eh, y, y de hecho esta imagen fue el primer día cuando lanzamos el los grupos de trabajo, los laboratorios, y lo que íbamos haciendo era llamar a la gente indicándoles en qué grupo estaban. Entonces, cada uno de ellos, cuando escuchaba su nombre, levantaba la mano y se conocían entre y se conocían y se, y se iban a trabajar juntos. ¿no? Bueno, esa fue esa imagen, esta es uno de esos grupos trabajando. Eh, bueno, volveremos a esto pronto, esperemos. Eh, continuamos. Aquí tenéis otra de esas imágenes, ¿no? un poco icónicas, ¿no? siempre esa idea del POSIT. Eh, que yo en ocasiones, pues bueno, suelo bromear mucho con ellos, ¿no? De hecho, con mi amigo de esta 13, no sé si estará cerrando por ahí y o oh David, pero siempre bromeo porque eh, voy a verlo y digo, hombre, cada vez tenéis menos posi tenéis más posis ¿no? Estos que están siendo más o menos innovadores. Pero realmente el POSIS se ha convertido un poco en ese símbolo porque nos habla, por un lado, de la agilidad de la digamos, de la eh, de lo temporal que en ocasiones tiene una idea, una, una innovación incipiente que en un primer momento nos parece fantástica y que se queda ahí pegada en una pared esperando a que finalmente pues, la desarrollemos, la movamos a otro lugar o acabemos desechándola. ¿no? Yo creo que eso es importante. Eh, tenemos que ser generosos con nosotros mismos a la hora de, de desarrollar innovación y, y, y no apegarnos a las primeras ideas que se nos ocurren, ¿no? sino bueno, pues ser como posits. Y en ese sentido, eh, ser flexible y, y, y estar abierto ¿no? a, a que esta sufra modificación. El otro proyecto que quería comentaros es el del Laboratorio 717. Lo he puesto como antecedente, eh, aunque bueno, realmente estaría en su segundo año de vida. El eh, Laboratorio de Participación e Innovación Democrática de Andalucía es eh, un proyecto eh, hecho en cooperación con la, eh, con la Consejería de Asuntos Sociales, que son la encargada de llevar a cabo la participación ciudadana en Andalucía a través de la ley 7 barra 2017 eh, de participación ciudadana. Eh, de ahí viene el nombre. Eh, esto fue yo creo un, un, uno de los nombres que más nos ha costado, pero finalmente estamos bastante satisfechos. Hay que darle también la gracia, en este caso, al equipo de SI2 que nos ayudaron a, a encontrarlo. Planes de presente y futuro. Bueno, eh, quería comentaros do, dos cosas que se han quedado ahora mismo en suspenso. Eh, la primera de ellas era un encuentro iberoamericano que estábamos trabajando. Eh, que se iba a llamar Innovación Pública desde las universidades. Lo íbamos a hacer el 26 de mayo, pero obviamente, eh, probablemente lo realicemos en el año eh, 2021. Aquí lo que estamos intentando es desarrollar una red iberoamericana de eh, universidades que a través de centros, institutos, a través de laboratorios, están desarrollando innovación pública que transforma la sociedad. Eh, bueno, está uno de esos, de esos enfoques a nivel más global, que lo aterrizamos en la Universidad de Granada con el diseño que estamos realizando de ese proyecto de innovación social UGR, que, que principalmente girará en torno a dos grandes retos. Esperemos que sigan siendo los mismos después de esta crisis que estamos pasando, yo espero que esto sea algo coyuntural y que no estemos pensando en pandemia el resto de nuestra vida, pero fundamentalmente esos dos retos eh, van a ser el de Ciudad Saludable y el de la, digamos, la Granada vaciada, no más desde un punto de vista provincial. Pasamos al tercer bloque, eh, que sería un poco el, el núcleo, ¿no?, de, de esta presentación. Eh, Labín UGR en casa. Eh, aquí lo que voy a hacer es contaros el proyecto Labín Granada, cuál es el origen y concepto, qué hemos hecho a lo largo de estos últimos tres años en ese proyecto y, fundamentalmente, donde voy a dedicar el tiempo y yo diría que abriré un poco, el, abriremos el debate para, bueno, vuestras preguntas o propuestas, eh, de qué manera... Esto se convierte en esta plataforma de participación durante estos días de, de confinamiento. Bueno, la VIN Granada, eh, no sé si alguien ha tenido oportunidad de escuchar ya esto en alguna ocasión, o si, si ya ha mostrado alguna sonrisa eh, al ver el, el título. Eh, realmente es un juego de palabras, como podéis imaginar, intencionado, eh, pero en este caso tiene todo el sentido porque la VIN significa Laboratorio de Innovación de Granada. Fundamentalmente, esto surge en el año 2017 como una respuesta de la universidad hacia la ciudad y la provincia para desarrollar un laboratorio de innovación ciudadana que justamente ayude a poner en marcha todas estas cuestiones que, que he manifestado. No solamente dentro de la universidad, sino que la universidad sea un eje que movilice esos esfuerzos a nivel de la ciudad, la provincia y también con idea de poderse extender hacia Utipelilla. Eh, fundamentalmente. La filosofía de esta plataforma, que podéis encontrar en lavingranada.org, era la de compartir ideas, no desde un punto de vista de la originalidad, sino de aquellas cosas que ya funcionan en otros lugares y que conocemos, y que nos gustaría que formaran parte de la transformación que nuestro entorno necesita. Para nosotros este enfoque era importante, porque creo que de alguna manera, a lo largo de, de, de esta crisis de 2008, de la crisis de la última década, eh, uno de, lo, de los problemas, de lo, digamos, de los mayores énfasis que hemos vivido es esta idea de la originalidad, de que te va a llevar a emprender y a resolver tu vida gracias a tu propia iniciativa, más allá de otra digamos de, otra, de otros condicionantes del entorno. ¿no? Este discurso eh, que es importante y que tenemos que desarrollar, le faltaba esa otra pata, esa otra pata, digamos, eh, ciudadana, en la que... Todos tenemos que estar incluidos. Y el modo de estar incluido no es pedirle a aquella gente que es más creativa, el que nos, entre comillas, nos, nos regale su idea para ver si las instituciones la asumen o alguien la asume, no. Lo que, lo que pedimos simplemente es que aquello que ves que funcione ayude a traerlo a tu entorno próximo. Eh, el laboratorio ciudadano para Granada se concebía o estaba centrado en la generación de ideas, en el prototipado de soluciones y en el desarrollo de proyectos. Contaba con un espacio físico, que al final fueron distintos espacios en la ciudad, distribuidos, donde íbamos haciendo diversas actividades, y un espacio digital, que es la plataforma que os he comentado que podéis visitar. Eh, y, por supuesto, lo que buscaba era potenciar las relaciones entre la universidad y Granada en su conjunto, eh, activando el conocimiento distribuido que hay en la sociedad, la inteligencia colectiva, que es algo que también la innovación social intenta movilizar. Eh, entendiendo que la comunidad universitaria, ante todo lo que es, es ciudadanía. Yo creo que esto es un paso que tenemos que, eh, que asumir que, que es fundamental. Ante todo somos eh, eh, ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido, esa producción con la ciudadanía no habla de innovación social, no habla de co-creación y no habla de empoderamiento ciudadano. Aquí tenemos una imagen, digamos, de la ciudad, donde estaría ese laboratorio de las diversas ideas distribuidas, representadas, ciudadanos activos, capaces de cambiar su entorno y también una cuestión que creo que era... Esencial. La universidad, eh, una de las cuestiones que tenemos en nuestra capacidad de movimiento, la movilidad eh, internacional en muchos casos. Tenemos a gente, eh, también eh, antiguos alumnos, eh, tenemos a gente vinculada a Granada por todo el mundo, con un vínculo muy potente hacia lo que es la ciudad y eh, pedíamos, digamos, que se implicaran a través de esa transferencia de conocimiento. Bueno, aquí tenéis eh, la portada de lo que sería la plataforma, eh, donde en la parte de abajo podéis ver algunas ideas destacadas para Granada, de hecho son las últimas que hay ahora mismo publicadas, es una captura que he hecho hace un rato. Eh, en esta otra pantalla que tenéis aquí podéis ver las temáticas en las que tú, cuando subes una idea, puedes clasificarlas. Aquí tenéis el ejemplo de una idea, pues, eh, sería un parking de bicicletas, y por supuesto hay un enfoque, digamos, de red social, donde cada cual puede eh, identificarse con su eh, identidad, puede seguir una idea, puede evolucionarla, puede... Eh, conectarla, apoyarla, hacer muchas acciones. Este sería el enfoque basado en esa, en esa metodología de Design Thinking, en la que se desarrollan ideas, que son esas piezas que compartimos, esas ideas combinadas dan lugar a prototipos que, si se llevan a cabo, pues son finalmente proyectos dentro de lo que es la nomenclatura del proyecto. Los proyectos desarrollados hasta el momento. Para que veáis esto en práctica, tenemos en 2017, eh, una iniciativa que se hizo, que fue la primera vez que trabajamos con el ayuntamiento, haciendo un, una especie de concurso. Realmente el concurso no era el enfoque que más nos interesaba, pero bueno, fue la manera un poco de, de poder conectar con la institución pública en torno a turismo sostenible. Esto se realizó en septiembre de 2017. Eh, dio paso eh, a través de una propuesta que hicimos, de que teníamos que vernos las caras y teníamos que trabajar el turismo, pero eh, eh, con personas que se pudieron reunir y, y, y, y trabajar de tú a tú yo paso a este otro encuentro que se produjo en diciembre del año 2017, donde técnicos del Ayuntamiento de Granada, de todas las áreas, eh, y jefes de servicios se reunieron con universitarios, con profesores, eh, con ciudadanía, para trabajar el plan, de, el plan de turismo de la ciudad. Finalmente, todo esto, y un poco a, a petición popular, dio lugar a lo que fue, a lo que fue el Foro Albacín y Sacromonte, que fue un espacio de reflexión y co-creación, durante, durante el, eh, el cual, a lo largo del año 2018, eh, pudimos llevar a cabo propuestas de muy diverso tipo. Aquí tenéis algunas de esas, eh, de esas reuniones. Pasamos a, a un siguiente bloque que sería eh, Facultad cero. El proyecto del cable antes también tuvo presencia en la de Granada a través de una función que es esencial dentro de lo que son los procesos de innovación social, que es la documentación. Sin documentación no hay aprendizaje y eh, esto es esencial sobre todo cuando estamos hablando de enfoques emergentes. Lo que tú lo que estás planteando es un objetivo, tienes que desarrollar un proyecto, pero eh, para llegar a ese proyecto va a haber recorridos muy diversos y esos recorridos, digamos, que debemos de ser conscientes de cuáles son con el fin de poder eh, extraer eh, aprendizajes de ellos. La condición fundamental que desarrollamos en Facultad Cero para poder eh, constituirse como laboratorio, la única condición que había era que se, do se documentaran las reuniones que se tenían. Aquí tenéis algunas imágenes de ello. Bueno, pues todo esto finalmente da lugar a la iniciativa que toma cuerpo hace dos semanas, diez días, que es la BIN UGR en Casa. Bueno, pues fundamentalmente la plataforma la BIN UGR en Casa, a la que ya os invito a que entréis, eh, la dirección web es ugrencasa.labingranada.org, es un espacio de la Universidad de Granada para la comunidad y para la ciudadanía, tanto de Granada, Ceuta y Melilla, con el fin de hacer dos cosas fundamentales. Por un lado, proponer ideas para vivir mejor durante estas semanas de confinamiento o cuarentena y compartir experiencias sobre cómo esta crisis nos está afectando a nuestras vidas y qué podemos aprender de ello para el futuro. Eh, ambas cuestiones también yo creo que nos pueden ayudar como colectivo, como comunidad, a entender, a comprender mejor lo que nos está pasando cuando pase el tiempo. Y la idea es poder hacer una memoria colectiva para el futuro. Aquí tenéis la portada de lo que sería ahora mismo esta, esta plataforma. Si entráis, pues eh, bueno, veréis esta llamada ¿no? A la, un poquito a la acción, eh, con algunos títulos de canciones, ¿no? un, po un poco de cultura popular, ¿no? Para eh, sentirnos más llamados a ello. Eh, entre otras, pues en este caso tenéis la canción mítica de Iván Ferreiro, desde aquí, desde mi casa, que yo creo que además va perfecta para estos días de confinamiento. Y debajo tenéis algunas de las últimas propuestas de ideas que se han subido. Eh, ¿Qué es una idea? ¿Qué entendemos por idea? Bueno, pues, idea sería cualquier aportación que pueda realizar para ayudar a vivir mejor a la comunidad. ¿Y qué incluye? Consejos, prácticas que haya empezado a hacer estos días, propuestas, servicios o herramientas que aconseje utilizar, recomendaciones de ocio o para la convivencia y el bienestar. Se pueden compartir rutinas de estudio, prácticas de investigación, propuestas para abordar con igualdad los cuidados que debemos prestarnos estos días, ideas para desarrollar con los más pequeños o los más mayores forma de mantenernos en contacto para reforzar la solidaridad, etcétera. Al margen, como mostraré ahora, eh, cualquiera de las aportaciones que se suban se pueden marcar como también como ofrecimiento, como una necesidad o eh, comunidad para el futuro como proyecto colectivo. Ahora os explico un poquito más en qué, consisto, en qué consiste todo esto. Aquí tenéis la última idea que se han subido, que es esa barra eh, que he puesto de ejemplo. Y estas serían, digamos, esas temáticas destacadas, que las llamamos temáticas transversales, en el sentido de que, al margen de lo que son la, las temáticas específicas que ahora os comentaré, cualquier cosa que se suba tú la puedes marcar como una necesidad, si necesitas ayuda para algo, o bien como un ofrecimiento, en el caso de que quieras prestarte a ayudar a alguien para cualquier cosa, ideas que uno quiera indicar para el futuro, y luego la, la sección de proyectos colectivos lo que marca son iniciativas que se quieran llevar a cabo estos días y para las cuales necesites esa gente y por tanto, eh, bueno, pues, lo que constituye una llamada a, a que formen parte de un equipo para desarrollar un proyecto. El resto de temáticas que nosotros identificamos eh, han sido las siguientes. Bienestar emocional, ciudad-provincia, para ideas que tengan que ver con, con nuestro entorno, eh, conectividad y teletrabajo, convivencia y relaciones sociales, cultura y ocio, docencia, gestión universitaria, humor y memes, también como una opción para poder eh, un poco también puede hacer memoria ¿no? de todos estos memes que estos días estamos compartiendo, igualdad en los cuidados, infancia, investigación, mascotas, mayores, servicios profesionales, solidaridad, vida sana y alimentación. Luego tendríamos la opción de compartir experiencias. ¿Qué entendemos por experiencia Bueno, pues una experiencia se concibe la plataforma como una forma de compartir nuestra vivencia, anécdotas, relatos en estos días, desde las más esperanzadoras hasta las más duras. Una manera de contarnos cómo hemos vivido y cómo vivimos estos días con el fin de legar a nuestras, digamos, a las comunidades futuras y a todos nosotros una memoria de lo que está ocurriendo. Nuestra idea es que esa memoria, con todo lo que se comparta, eh, se pueda convertir el día de mañana en un libro, una especie de, de álbum ¿no? de, de estos días, para, para la Universidad de Granada y para nuestras ciudades y nuestra provincia. Y también, por supuesto, una cosa a la que ya está llamado, que es hacer un encuentro presencial cuando esto acabe, para generar sentido y significado, obtener significado de todo lo que ha ocurrido y de qué podemos aprender. Eso, fundamentalmente, sería el principal ejercicio de innovación social que podemos llevarnos cuando esto acabe. Aquí tenéis una infografía que ha llevado a cabo el equipo de Novia Lab, eh, donde un poco se hace una llamada a, a actuar. Eh, Inspírate por un lado, ¿no? ¿Qué se hace en tu entorno? ¿Qué se hace en las redes? Eh, accede a la plataforma, aporta tu idea, cuenta tu experiencia y luego pues comparte, ¿no? Haciendo un poco ese guiño a, a hacer que esta idea y esta experiencia sean también un poco contagiosas eh, y, y puedan llegar a, a, a los demás. Por supuesto, la plataforma también cuenta con un apartado de noticias. Donde, entre otras cosas, vais a encontrar la programación de radio que se está realizando estos días a través de la experiencia Radiolab UGR. Aquí os quería compartir algunas de, la, de las imágenes que fantásticamente, yo creo, ha hecho el equipo eh, de Medialab, eh, mostrando cómo a través de un poco del diseño pues podemos también intentar llegar a los demás. ¿no? Estas son algunas de esas llamadas a la acción que podéis compartir y que vais a encontrar en nuestras redes sociales y en canales como el de Twitter que hemos abierto, que es UGR en casa arroba eh, en casa. Aquí tenéis una llamada también con una canción de, de Carlos Cano, que no servía de juego, ¿no? El abre tu balcón. Nos encontramos, no nos, encontramos, nos reencontramos pronto, ¿no? y, y un poquito ese logo que hemos diseñado de, de, de la universidad en casa. Aquí tenéis otras de esas imágenes para Instagram. Eh, una llamada a compartir la idea eh, durante el confinamiento. Y, y por último también quizá una de, de las principales acciones que estamos haciendo que es eh, la radio eh, justamente el segundo programa con enfoque magazine que se ha desarrollado en Radio Lab UGR en casa eh, ha sido de 4 y media 6, ¿no? el, el equipo de, de Medialab, bueno han acabado a las 6 ¿no? para unirnos para unirse a, a la conferencia y, y bueno pues ahí lo que se ha desarrollado ha sido una serie de eh, de contenidos donde se ha compartido a lo mejor de la de la plataforma, la idea, las experiencias, se han realizado entrevistas en directo. Eh, y luego hay otra, otra, otra iniciativa que se va a llevar a cabo, que empieza el miércoles, que se llamaría Encuentros UGR en casa. Eh, los encuentros UGR en casa lo que pretende es reunir a tres investigadores, investigadoras, también a personal y técnico, también tenemos estudiantes, para hablar desde su punto de, de, su punto de vista personal y desde su especialización sobre cómo estamos viviendo eh, estos días. El primero de ellos este es miércoles, este miércoles de 7 a 8, en el que participará Ana Gallego, de, del Departamento de, de Literatura Española, Miguel Ángel del Arco, de Historia Contemporánea y, y yo en este caso, y luego el viernes, el segundo que tenemos ya programado, con Marga, eh, Marga Sánchez, Javier Valls y Juan Ibermejo. Este será por la mañana de 1 una, de una a 2. Eh, estamos en Telegram, o animamos a que nos sigáis también en Telegram, eh, os compartiremos ahora en el chat los enlaces para que podáis entrar. Estamos en Instagram y aquí tenéis algunos datos de la primera semana de, de trabajo que se, ha, que se ha llevado a cabo. Eh, cerca de 25 experiencias, más de 50 ideas subidas, casi 100 usuarios y, bueno, otra información en redes sociales. En Melita se está trabajando también eh, con un grupo de, eh, de estudiantes que por lo pronto están diseñando eh, un, con, un concierto online con, con gente de la ciudad. Y también han desarrollado un Instagram que podéis seguir UGR en casa en Melilla. Ahora ya, eh, para concluir, quería eh, hacer una llamada, un poco una invitación, a que este proyecto fundamentalmente es participativo. Es decir, eso es su esencia. Quiero decir que sin vosotros y vosotras que estáis ahí eh, escuchando pacientemente, eh, esto no puede salir adelante. Entonces, lo que me gustaría hacer es una llamada para desde, el, desde vuestro, digamos, desde vuestra atalaya, desde vuestro punto de vista, ya sea ahí, eh, personal investigador, pe, docentes ya sea ahí, eh, personal técnico, eh, podáis implicaros personalmente e implicar a la gente que está en, en vuestro entorno. Voy a mostraros un ejemplo, de, de, un poco como lo he hecho yo en el caso este de Melilla. Ha coincidido que justamente eh, la semana pasada tenía que haber estado yo allí dando un máster sobre transformación digital. Y bueno, el modo de reenfocar estas actividades ha sido justamente el hacer una práctica real, que es trabajar con la transformación digital que, que nos permiten las plataformas en este entorno y la plataforma de la BIM UGR en casa. Entonces, el proyecto con el cual se van a evaluar eh, el, el módulo ¿no? de, del máster ¿no? sobre transformación digital va a girar en torno a esta UGR en casa. Eh, se puede pedir a los estudiantes, por ejemplo, que compartan, la experiencia, que compartan su experiencia o invitarlos a ello, por ejemplo, intentar de vuestras de, de vuestra diversas asignaturas eh, que abran los ojos y eh, vean de qué manera lo que ellos han aprendido, lo que estáis estudiando, se puede conectar con el entorno para generar una transformación a lo largo de estos días. Hay multitud de, de posibilidades, muchas más que se ocurrirán a vosotros y, y a vosotras, y que os animamos a que las compartáis las llevéis a, práct a, a la práctica. Eh, también otras opciones, por ejemplo, que, que se están barajando, que estamos barajando, es la posibilidad de, en algunos casos, pues, abrir alguna clase en directo, dado que ahora mismo son digitales y poderla lanzar a través de la radio, de la radio, de Radio Lab, eh, generando debates, por ejemplo, eh, que puedan abrirse al, a la ciudadanía. En fin, son muchas la, las posibilidades y fundamentalmente todo esto que os he contado es para... invitaros a que hagáis vuestro este proyecto, porque es vuestro. Y, y que lo utilicéis, que lo utilicéis e intentemos generar esa memoria para el día de mañana. Quería finalizar dando las gracias al equipo Media Lab, aquí tenéis una imagen, de, de hecho, del primer programa que hicimos de radio, del primer magazine. Eh, bueno, generalmente eh, no solemos ver en otro entorno, pero creo que es bastante significativo. Y también eh, gracias al equipo de Seido, eh, la empresa con la que hemos estado trabajando toda esta serie de plataformas, y que en apenas dos días pues, se volcaron para poder adaptar eh, la vin Granada a la vin eh, UGR en Casa eh, y, y, y poner esto al servicio de la ciudadanía y al servicio de la comunidad universitaria. Eh, dicho esto, pues doy las gracias y paso a la, a, la, a la pantalla donde estáis vosotros, que no he visto hasta ahora, a ver si hay alguna pregunta o si queda alguien. <risa> veo que sí, veo que sí. Entonces, bueno, pues voy a entrar al chat y, y no Muchas sé si gracias, tú, traslado preguntas o como quiera Muchas gracias a todos. ¿Alguna cuestión que queráis abordar, ideas que queráis compartir? Oye, Esteban, si sí, te iba a preguntar alguna sí. cosilla en el tema de participación ciudadana, sí, eh, sí. bueno, yo he estado colaborando y metiendo la iniciativa, evidentemente, yo sigo publicando en, en vuestra página web y creo que fuimos de, de los primeros en incluirlo, pero quería preguntarte: ¿eh, ¿Gente que sea.? de fuera de la universidad, que no, ten, que no tengan un vínculo tan estrecho, evidentemente, como nosotros, como los estudiantes. ¿Están colaborando en la plataforma o te ha llegado algún feedback sobre sobre la utilidad la que la ha sido útil a la plataforma? ¿O ¿Han podido apagar su idea? o ¿Se está traspasando esa frontera sí. universidad-ciudad? Sí, sí. Eh, está llegando iniciativas muy, muy diversas en ocasiones. Y esto es algo que, que nos suele ocurrir, no eh, por ejemplo, tú lo habrás visto en los grupos de, de Telegram, por ejemplo, en los que estamos, muchas veces uno eh, es, es, es más fácil el poder compartir una idea en una conversación que el entrar en un sitio, abrir un usuario por muy fácil por muy rápido que sea y subir y subirlo, no aunque finalmente el texto que vaya a poner sea, sea el mismo. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo nosotros también es abrir los ojos a lo que ocurre en nuestro entorno y en nuestras redes, con el fin de poder... Eh, eh, subirlo y trasladar a la gente el que eh, se hagan, digamos, entre comillas, dueños de ese contenido, eh, generando su usuarios y eh, asignándole esa información. En algunos casos lo estamos haciendo de esa manera y en otros casos directamente la gente eh, lo está subiendo. Yo diría, de hecho, que aproximadamente el 50% de, la, de las aportaciones que tenemos es de gente que viene de fuera, porque, por lo menos en nuestro caso, en, en Medialab, yo creo que la capacidad de llegar tanto a comunidad universitaria como, como al resto de la ciudadanía estamos al 50%. Eh, no, no, no hablo solamente en positivo, sino también con nuestras limitaciones, ¿no? Pero sí estamos muy repartidos en ese sentido. Entonces sí, sí que hay, sí que hay esa, esa, esa transferencia, ¿no? Pero vamos, esperemos que después de hoy haya mucha más, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Vale, ¿tienes otra pregunta? Dime. ¿Qué, ¿Qué iniciativa nos recomienda o qué... ¿Qué, ¿Qué propuestas nos recomiendas que visitemos? ¿O, o, cuál es, o mejor Voy a formular mejor la pregunta. ¿Cuáles son sí. las propuestas que más te han gustado, que te han parecido más originales de las que tenéis en la página web hasta ahora? Mira, eh, voy a... Déjame que entre, porque además, de hecho, como estáis todos con el ordenador, que en este caso no es una invitación para casa, pero sí que eh, os animo a que eh, con ella pues os pueda trasladar algunas de las que considero eh, más interesantes, aunque bueno, eso es un punto de vista personal, porque... No sé yo quién para decir cuáles son más interesantes o no. Pero bueno, ahí tenéis el enlace. que ha no es totalmente personal. Pues mira, por ejemplo, una, una que, que además ha subido hoy, que me parece eh, muy interesante, de la compañera eh, Giselle, eh, tiene que ver justamente con una propuesta vinculada a docencia sobre el tema de fake news, ¿no? eh, que me parece que es una cuestión de máxima actualidad en, en los momentos que estamos... Eh, que estamos viviendo hay otras propuestas que me parecen muy interesantes que tienen que ver por ejemplo eh, con liberar la wifi para aquellas personas que en un momento dado puedan tener una, eh, una conexión conexión eh, wifi mucho más digamos difícil o compleja eh, no han llegado algunas propuestas también muy interesantes que en este caso es una necesidad desde de una cadena de hoteles en, en Madrid eh, pidiendo ayuda a la comunidad maker eh, porque están prestando sus su hoteles para eh, digamos para afectados del coronavirus y, y tenían esa, esas necesidades eh, hay algunas propuestas también con niños que me parecen eh, muy interesantes, entre otras por ejemplo algunas de las que se han montado eh, promovido desde extensión como son la de la de los cuentos ¿no? el, el de un cuento en fin, hay un montón ¿no? yo he trasladado algunas pero, pero tenéis para echarlo un rato ¿no? y sobre todo para poner las vuestras la Muy bien a ver si tienen alguna pregunta por ahí. Mira, por ahí tienen alguna. A ver, eh, ¿cómo eh, contactar con gente? ¿Cómo hacéis para implicarles, por favor, al grupo? Ah, en Facultad Cero. Bueno, eh, a ver, el, el proyecto Facultad Cero fue una cuestión como... O sea, se hizo desde Media Lab, que era parte de, de, de, de la institución, es decir, era parte del equipo de gobierno, pero en realidad... Cuando tú llamas a la gente a participar, da igual que sea equipo de gobierno o, o, o que sea un profesor de un departamento o un estudiante. De hecho, todo esto nació de, otra, de una experiencia previa en la que ya en la que tuve la oportunidad de conocer a Dani, que se llamaba Green, Green UGR. No sé si por aquí quedará alguien que conociera aquella, aquella eh, iniciativa, de hecho la voy a compartir. Pero bueno, eh, básicamente la, la pregunta me resulta muy interesante porque esa es la gran dificultad que siempre tenemos. ¿Cómo llegamos a la gente? ¿Cómo conformamos los grupos? Lo que se hizo fue lo siguiente. Lanzamos a través de, de los mailings, de información que teníamos, de Infoconfe, una llamada a que la gente propusiera temas sobre los que le gustaría innovar para transformar la universidad. Eh, lo, que se, lo, lo que se hizo fue recopilar las ideas. Fueron en total cerca de 35 aproximadamente. Eh, una vez las teníamos, abrió un plazo de un par de semanas para eso, lo que se hizo fue lanzar, eh, un formulario donde la gente podía inscribirse en aquellos laboratorios, que son, digamos, la idea, ¿no?, potenciales laboratorios de trabajo, en los que le gustaría participar. Entonces, la gente se fue inscribiendo. Con sus preferencias, lo que nosotros hicimos fue intentar generar grupos en los que hubiera eh, diversidad de género, diversidad en cuanto a los colectivos que estaban implicados, ciudadanía, estudiantes y eh, paz y PDI, y básicamente fue eso, conformamos los grupos dentro de las preferencias que nos habían mandado, nos reunimos un día en, en políticas, que fue la foto esa que os he mostrado, y se le, se le dijo a la gente un poco en qué grupo se, se encontraba, y así se, se conformaron. Eh, previsiones de, de mantenerlo, sí, de alguna manera, el, eh, una de las principales contribuciones del proyecto es que ahora mismo haya una dirección de participación e innovación social. Yo creo que, como tal, de forma global, ese proyecto ahora se va a convertir en esa innovación social del UGR que va a abordar esos dos grandes retos de los que hemos hablado. Y para temas específicos también va a funcionar. No sé si de nuevo funcionará como una llamada a cambiar la universidad como si no existiera, que era realmente lo que nosotros pedíamos en aquel momento. Porque es verdad que en muchos casos surgieron cuestiones que no hubieran salido de otra manera, pero también en muchos otros, pues se generaba a veces. Digamos, expectativas que no siempre se podían cumplir, porque se podía imaginar cualquier cosa y, y, y bueno, pues la realidad en ocasiones es más cerca ¿no? de aquello que podemos eh, pensar. Pero vamos, eh, no sé si he respondido a la pregunta, pero era un poco la, sí, un poco la enseñanza que sacamos. ¿no? Estos procesos aplicados a problemas muy concretos dan muy buenos resultados. En ocasiones esas llamadas más amplias lo que nos permiten es conocer cuál es el entorno en el que nos movemos. Y bueno, pues sí, a lo mejor quizá algún día es necesario hacerlo otra vez, pero de momento ahora no, no, no lo contemplamos de forma tan general. Dani, ¿ha reconocido por ahí alguna otra pregunta? Como hay mucho en el chat, no sé No, no visto que... por ahí ni, ninguna, pero bueno, estamos ¿Cómo? preguntando diversas cosas. Vale. Lo, la, si te parece, como ya nos quedan cinco minutillos, intentamos que siempre que las sesiones se acaben a tiempo, <ríe> porque final me echa la bronca a la gente porque se organiza su vida Bien. y ya mismo toca salir del mundo digital. Eh, te hacer varias preguntas. Siempre los profesores recomiendan, o los que invitamos, os o pedimos una recomendación para un disco, de un disco, para que ah, lo incluyamos en la playlist que tenemos. Entonces, ¿cuál es tu recomendación? ¿Es, un, es para la playlist de, de música mientras publica? Entonces, que tampoco sea un cañero. Hombre, Dani, hombre, bueno, Dani. yo te voy a decir lo que me gusta a mí. Y probablemente sea, bueno, más que lo que me gusta, que ahora me gustan muchas cosas, pero el último concierto al que fui y que tú te perdiste, por cierto estuvimos ¿eh? wow. allí a, a Vicente pero tú faltaste y ya fue se eh, la el último disco de la Nick eh, Los cielos uh -huh. bajos, que además yo creo que escucharlo eh, hoy desde el balcón con el cielo nublado y con lo que nos está pasando es un ejercicio bueno, pues como ponerse de nuevo el omega sí, eh, hay que reivindicar además a los grupos de, de Granada hay que reivindicarlo Exactamente. Entonces yo lo recomiendo vivamente. ¿eh? Bueno, lo vamos, lo vamos a añadir. Y después, otra otra batería de recomendaciones. Tú que estás... Bueno, tú ya, ya, ya venimos, nosotros venimos del mundo digital hace ya, ya tiempo, entonces esto no nos ha resultado demasiado extraño. Lo que pasa es que antes pasábamos un porcentaje significativo de nuestro tiempo en Internet y ahora lo pasamos todo. Claro Pero sí. bueno, eh, si nos comenta un poco cómo, cómo ha organizado tu vida digital qué herramientas estás utilizando, cuáles son las aplicaciones que ocupan más tu tiempo, si nos da algún consejo para poder organizarnos, en fin. ¿Cómo, pues mira, ¿cómo es tu vida digital ahora? A nivel de herramientas prácticamente no he cambiado nada, porque todas estas prácticas de alguna manera ya las tenía. Eh, sí si es verdad que, bueno, para temas de videoconferencia o de algunas clases, pues, pues sí, las herramientas que todos hemos tenido que empezar a utilizar. ¿Cómo me organizo? Tengo una niña de dos años y medio, así por Entonces es bastante complicado. Yo no sé los que tengáis crío, realmente cambia mucho la experiencia con respecto a. Yo creo a no tenerlo. Imagino que habrá gente incluso que está incrementando su productividad eh, estos días, pero es complicadito. Este. Eh, personalmente lo que hago es que como yo soy una persona más nocturna, pues intento trasnochar y me levanto sobre las nueve de la tarde. Anoche me acosté a las cuatro, me dio un poquito así por y, y entonces un poco organizo esas horas de soledad de la noche para hacer algunas cosas que requieren más concentración. Pero sí he de reconocer que entre el cansancio que requieren los cuidados y una cierta bulia provocada por, por, bueno, pues por lo que me está pasando, ¿no? eh, en mi caso tengo la sensación de no estar tan activo uh, como solía estar antes, ¿no? Eh, viendo más cine... Te, provocaba, te provocaba el efecto contrario, ¿no? ¿Te el efecto contrario. El contrario a, a qué? A, sí, es que antes estabas conectado y ahora te estás desconectando un poco más, ¿no? Bueno, sí, sí, también porque de alguna manera me afecta también mucho el ruido, ¿no? Que muchas veces ve uno en, en, en las redes, ¿no? Sí, la verdad que de... es un tiempo, yo creo, complicado y bueno, en fin. Tiempo para el que saber sí, también no mi información, cada una de las cuestiones que había hablado bueno. mucho de la de saber sí. identificar información de calidad, de saber administrar toda la información digital, en fin, porque si no, un mejor continuo y, Sí, sí, sí, ¿no? y además y que, es que, que en función de, muchas o sea, veces, a, a, a quien siga o que le puede acabar el día, eh, sí, no es, sé, sí. ganas de prenderle fuego al balcón de al lado, o sí, de, sí. no sé, es, decir, es complicado, ¿no? Yo de verdad que recomiendo un poco Mira, se lo escuchaba el otro día. Armado, os lo recomiendo el Twitter de Julián Casanova. Julián Casanova, historiador de la Universidad de, de la Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza. Y el otro día en su, twi en su Twitter puso una pequeña conferencia eh, que de hecho creo que te etiqueté, me parece en un, en, en un tweet, Dani, eh, donde hablaba una especie de reseña del siglo XX, interesantísima, ¿no? Y una de las cosas que, que él decía y que él reclama mucho es que no es posible. Que aquella gente que se dedica a estudiar continuamente y entre los cuales nos encontramos, yo entiendo que nosotros, cada cual dentro de sus diversas disciplinas, en muchas ocasiones nos sintamos incapaces de opinar de buena parte de los temas que están encima de la mesa. ¿Cómo es posible que aquella gente que apenas estudia, que apenas lee porque no les queda tiempo con la cantidad de proyección pública que tiene, se dediquen a estar opinando todo el día de todo? Entonces, un poco de silencio, estudio y respeto por el conocimiento. Es lo que yo creo que estos días también nos deberían de traer. ¿no? Muy bien. Bueno, yo creo que es un cierre magnífico. Y ya la última pregunta que te quería preguntar. ¿Tenía algún proyecto más entre malas en Media Lab y en el secretariado que tú coordinas? Pues la... Sí, bueno, fundamentalmente no lo quería desarrollar aquí, porque de hecho eh, teníamos una reunión con, con Pilar, eh, con la rectora, el miércoles antes de que nos confinaran. Y, y bueno, pues al final, por cuestiones de agenda, cuando llegué allí, pues imaginaba, estaba todo en un comité de crisis. Y, y bueno, pues tenemos un día recordaremos acá el viernes que nos confinaron, ¿qué estaba haciendo el viernes que te fuiste a casa? Sí. Bueno, la última cerveza me la hice contigo. Efectivamente, contigo. Con contigo, contigo Fue la vez que salí de cerveza, efectivamente. Exactamente. Y bueno, yo quería también eh, lanzar una recomendación, lo he dicho antes, pero ya fuera de la presentación. Eh, apuntado a filming. Sí, eh, claro. nosotros la somos la fans film. De film, también en mi casa estamos todo el día también viendo películas de, de filming y tienen además una conexión específica de la cuarentena. Exactamente, y sobre todo eh, cine surcoreano. Una cuestión, es, es brutal el cine surcoreano de los últimos 20 años. ¿eh? Vaya a flipar. Y, y bueno, pues nada, yo creo que, que dejamos ya estas recomendaciones por la plataforma. Si os animáis, por favor, eh, y hacéis alguna experiencia con UGR en casa. Oye, eh, eh, mandando un correo, eh, podéis mandarlo a medialab.org.a, a mi correo, a donde sea, a la plataforma, porque lo que haremos es darle difusión y cualquier idea que tengáis estamos a, vuestra, a vuestro servicio. ¿eh? Pues muchas gracias Esteban, ya simplemente informar que mañana vamos a iniciar otro bloque nuevo de, de cuestiones, de, de cursos, yo sigo publicando en este caso de preguntas, hemos coordinado sesiones, dos sesiones ya con, con el vicerrectorado de investigación mañana, y pasamos mañana con la Escuela Internacional de Progrado, donde los responsables al máximo, de hecho mañana también va a estar la rectora de nuestra en a quien yo sigo publicando, van a responder preguntas que le hagáis directamente los, los investigadores e investigadoras, en fin. Pues animo a que a, a cometer la, en la en la sesión que estoy viendo aquí, que es a las 10 de la mañana, ¿vale? Esteban, muchísimas gracias por todo. Oye, ¿y que cuento contigo para otro curso, para cubrirnos algunos de los huecos que tenemos dentro de otra semana. Mira, lo que pasa es que tú estás contraprogramando todo, no para de poner sesiones. Pero bueno, para lo que tú quieras, Dani, tú sabes. Venga, un abrazo a todos y que paséis una buena tarde y una buena noche. Un abrazo muy fuerte a todos. la radio también. Hasta luego. Hasta luego.